Bueno, vamos a empezar la segunda parte de, de este seminario. Antes de empezar sí que quisiera quizá hacer un anuncio, que quizá era un exceso de pasión en, en, en la parte anterior, cuando hablaba al principio de las propiedades de, de Lipschitz y, y Kalner, eh, cuando me refería a diferenciabilidad eh, quería decir clase C1. La, eh, sabéis que C1 eh, es mal, en el sentido que exige que eh, la primera derivada sea continua, hay funciones que son C1 y no son diferenciables, y la propiedad de C1 sí que lo implica todo, lichy y esta a vez y la diferenciabilidad a secas en el punto implica carne eh, pero no, no la propiedad de lichy. O sea, que cuando hablaba de diff dif, ponía diff eh, me refería de clase C1. ¿eh? C1, si queréis anotarlo en los apuntes. Eh, bien. Eh, vamos a empezar en la segunda parte, donde vamos a ver cómo eh, manejar las herramientas generales que hemos eh, introducido antes a, a, al estudio de problemas de optimización. Este ya es nuestro campo propio de, de investigación y eh, quisiera hacer hincapié en, en la idea eh, de que eh, precisamente en problemas muy sencillo, como son los problemas de programación lineal, como vamos a ver ahora, eh, pues hay muchas cosas por hacer. O sea, digamos, llegamos, damos un paso y ya nos encontramos con lo desconocido. ¿m? Y de hecho, muchas de las fórmulas que, que vamos a presentar aquí, eh, bueno, las hemos ido obteniendo por nuestro grupo de investigación, algunas son de este, de este mismo año. Y, y digamos, no son son cosas que se entienden y, y lo que es el resultado es muy asequible, ahora, la, la prueba ya y la, llegar a la la intuición, digamos, que nos lleva hacia ello, no, no es tan, tan fácil. Bueno, vamos a presentar nuestro problema, digamos el, lo que va a ser el objeto de nuestro estudio a lo largo de esta charla. Es un problema de optimización que le vamos a llamar P al problema. Eh, vamos a poner siempre P de CB, queriendo decir, P de Cb, queriendo decir que el problema tiene un aspecto u otro dependiendo de lo que valga C y B. C y B van a ser entonces los parámetros. El problema es un problema de optimización, de minimizar. Nosotros siempre ponemos inf en vez de min, como se solía poner en la programación lineal, porque eh, cuando uno tiene infinitas restricciones, puede ocurrir que eh, el ínfimo existe siempre, pero no se alcance y no sea un mínimo. Por eso, por precisión, por rigor, ponemos inf eh, en lugar. Eh, de hecho, ayer se vieron ejemplos hoy nos vamos a centrar sobre todo en el caso de, de, de una colección finita de restricciones pero cuando uno tiene infinitas restricciones y describe como conjunto de posibles soluciones eh, por ejemplo lo que queda el, por encima de la hipérbola equilátera en esta rama eh, si uno toma como vector c de la función objetivo para minimizar el vector 1,0, es decir, queremos hacer el ínfimo de x sub 1, porque aquí tendríamos c sub 1 por x sub 1 más c sub 2 por x sub 2, si esto vale 1 y esto vale 0, estoy haciendo el ínfimo de x sub 1, eh, supongamos donde x sub 1 y x sub 2 pertenece a este conjunto f. Bien, aquí el ínfimo, o sea, digamos, de todos estos puntos, el ínfimo eh, de la, en, en la coordenada, es cuando quiero minimizar x sub 1, ¿Eh? Eh, el ínfimo sería cero, pero no llego a tocarlo en ningún punto. O sea, el ínfimo eh, es cero, pero no, no existe mínimo. ¿vale? Y este tipo de conjuntos se pueden describir mediante eh, restricciones lineales, como vimos ayer. ¿eh? Si en, en, el, en cada uno de los puntos de la frontera del conjunto escribo una línea recta, la, la línea recta tangente, que es una, un, una ecuación lineal de una línea recta y pongo una desigualdad en el sentido que me interesa soy capaz de eh, describir este conjunto eh, mediante una colección infinita de restricciones y entonces eh, el ínfimo existe pero el mínimo no eh, por esa precisión ponemos siempre inf en lugar de min bien entonces va a ser problema eh, de la forma hallar el ínfimo de eh, una función objetivo que es lineal, la prima, igual que ayer, representa la traspuesta, de manera que cuando uno hace c'x, es como el, produ es el producto escalar, ¿eh? vector fila c por vector columna x. O sea, es simplemente c sub 1 por x sub 1 más c sub 2 por x sub 2, punto suspensivo, eh, c sub n por x sub n. Bien, y sujeto a una colección de desigualdades. Esto significa que yo quiero hallar el mínimo de una función de este tipo, pero no puedo coger cualquier punto, ¿eh? sino que tengo que coger aquellos puntos, me tengo que fijar únicamente en los puntos que cumplen todas esas desigualdades. Que cada una de esas desigualdades, para cada índice, por ejemplo, eh, para t igual a 1, pues es una desigualdad lineal de la forma pues a sub 1 x menor o igual que b sub 1. Esto a su vez, cada a sub t, como está ahí en general, es un elemento en rn. ¿eh? Es decir, nos podemos imaginar que es una sub 11, a sub 1, 2. Es decir, esto se puede eh, escribir como a sub 1, 1, por x sub 1, más a sub 1, 2 por x sub 2, así hasta a sub 1, n por x sub n, menor o igual que b sub 1. Esto sería una desigualdad lineal. De manera que, cuando tengo para cada índice t una desigualdad lineal, lo que hacemos es eh, restringir, digamos, mi estudio a una colección de puntos. Si lo dibujamos en el plano eh, y dibujamos un vector, si este fuese, por ejemplo, el vector AT, ya sabemos que el hiperplano, en este caso eh, la red perpendicular al AT, eh, digamos, sería la ecuación de, del hiperplano. Y como se vio ayer, eh, digamos el, la dirección o el sentido en el que se mueve AT eh, es el sentido en el que eh, digamos sería del mayor o igual eh, y el sentido del menor o igual, o sea, los puntos que cumplen que AT'X es menor o igual que BT eh, son aquellos eh, en los cuales eh, digamos nos fijamos en el semiespacio opuesto al vector AT. ¿vale? Para cada T... Nos imaginamos que tenemos una de estas restricciones. Aquí tengo una, eh, aquí tengo posiblemente otra. Este sería eh, una t tilde y me da lugar a otro semiespacio. Cuando los considero absolutamente todos, eh, si consigo, si tengo una cantidad finita, pues al final eh, tengo como conjunto donde tengo que hallar el ínfimo un poliedro. ¿Mm? Y si tengo infinitas, puedo eh, formar conjuntos convexos. Me detengo un poco porque, como ayer, mmm, bueno, faltáis algunos, pero esto ya se explicó en el seminario de ayer. En el seminario de ayer ya se vieron, y, y de hecho en los dos seminarios de ayer se vieron con. De todos modos, como vamos a ver en la presentación de hoy, nos vamos a limitar al caso de una, calidad, una cantidad finita de desigualdades. De manera que nos imaginamos pues eso, eh, hiperplanos que dan lugar a semiespacios y cuando consideramos las intersecciones, eh, al final conseguimos siempre un conjunto poliédrico, un poliedro, y dentro de este poliedro eh, entra en juego una función objetivo con un vector C, eh, que si lo dibujara, por ejemplo, así, si ese fuese un vector C, ese vector C también da lugar a diferentes niveles eh, de la función objetivo. Eh, por ejemplo, este sería un C'X igual a un determinado Z. Y, de nuevo, eh, si nos movemos en el mismo sentido hacia donde apunta C, nos movemos hacia donde crece el z, donde crece el nivel. Y si nos movemos en el sentido opuesto, nos movemos hacia donde decrece. Puesto que lo que queremos es minimizar, ¿eh? siempre que nos imaginemos un vector c, nos imaginamos el hiperplano perpendicular y buscamos, eh, barremos, digamos, en ese sentido y buscamos dentro de los puntos factibles, los demás como si no estuvieran, como si no existieran, dentro de todos ellos el punto, el último punto ...que consigo antes de abandonar el conjunto factible. Ese último o último... ...porque puede ocurrir que se tropiece con toda una pared... ...con todo un segmento... ...la solución no tiene por qué ser única... ...por ejemplo, en este gráfico... Parece ser que, vamos, si la inclinación la hago bien, la solución óptima la encontraríamos en este punto de aquí. Es el último, digamos, punto factible, capaz, somos capaces de tocar con los diferentes niveles que describe la función objetivo antes de abandonar el conjunto. Vale, Esa sería la solución óptima del problema. Entonces, la notación va a ser esa. Siempre los at son los elementos de la izquierda, ¿eh? los vectores de coeficiente, los bt son los términos independientes y c es el vector de la función objetivo Bien, entonces eh, para cada c y b tenemos unos elementos esenciales que son por una parte lo que se llama el conjunto factible eh, que para un determinado b en este caso, por ejemplo, como hemos dibujado estas dos únicamente eh, esta desigualdad sería una cierta a t x menor o igual que BT' o BT tilde y dejan un conjunto que es lo que vamos a llamar conjunto factible. ¿Eh? Lo ponemos eh, como función de B porque eh, los AE van a estar siempre fijos. Es decir, en nuestro contexto los elementos AT los suponemos fijos. ¿Eh? y lo único que vamos a permitir que se muevan digamos que estén sujetos a redondeos, a errores de medición etcétera, son la función objetivo y el miembro de la derecha esto por cierto este enfoque es bastante natural en, en la optimización, ¿eh? tiene que ver con el análisis de sensibilidad, no sé si lo conocéis lo digo porque eh, por ejemplo, uno de estos problemas podría ser eh, por ejemplo x1 sub y x2 sub imaginemos que estemos en el plano y fueran dos variables, eh, por ejemplo, que fuese la cantidad de la producción de tomates y la producción de patatas de una determinada fábrica. Y el C1 y el C2 fuese el coste de producción y el coste de producción de tomates y de patatas. Cuando, coste unitario. Cuando hacemos el ínfimo, lo que buscamos es el menor coste para la empresa y luego la cantidad de producción de cada producto pues tiene una serie de limitaciones. Puede ser bien porque el empresario pues tiene una cierta limitación de capital o de mano de obra, de espacio, de maquinaria, vale. Entonces, se imponen una serie estas restricciones. Son restricciones pues eso presupuestarias, de mano de obra, etcétera. Por ejemplo, si suponemos que eh, tal empresario puede gastar eh, un millón de euros en la producción, es decir que el b sub b, uy perdón. Que el B1 fuese de un millón. ¿Vale? Pues ese B1 de un millón podemos asumir que, bueno, el empresario se podría, eh, podría invertir un poco más y ver qué pasa. ¿Eh? Entonces, eh, en ese sentido, podemos suponer que lo, los términos del miembro derecho son las limitaciones, bien sea de dinero, de mano de obra, de tiempo, que. Podríamos plantearnos qué pasa si invertimos un poco más y qué pasa si contratamos nuevos trabajadores y qué pasa si, ¿vale? Entonces, eh, para dar respuesta a ese qué pasa si, eh, lo que tratamos es de ver si modificamos un poco el valor de ese B1, el B2, etcétera, ¿qué le pasa a la solución óptima, en este caso, pues al nivel de producción de tomates y de patatas? ¿Cómo cambia? ¿Vale? Y cómo cambia, cómo evoluciona el coste en cada, en cada caso. Bien, entonces F es el conjunto factible ¿eh? en ese caso, ya digo, sería por ejemplo pues, la cantidad de producción de tomates y de patatas que me dejan las restricciones que tengo ¿vale? Entonces, dentro de, de esa colección de, de, de puntos ahí tengo que buscar los de mínimo coste ¿vale? En este caso hemos hecho una ilustración ¿Qué es el valor óptimo? El valor óptimo es el valor, de, de, o sea, el ínfimo de la función objetivo de nuevo ponemos ínfimo insistiendo en la idea de que puede que no se alcance el mínimo como ocurre aquí, el ínfimo bueno, en este caso no, en el que he puesto antes de la hipérbola el ínfimo era cero pero no se alcanzaba y eh, por último el conjunto óptimo ¿eh? si lo hay, pues es el conjunto de los puntos factibles donde se alcanza ese valor óptimo ¿verdad? donde eh, ese ínfimo si, si se alcanza en algún punto pues ese punto se convierte en óptimo de eh, estas tres, digamos, la F y S, caligráfica, son multifunciones. Son multifunciones porque aquí para cada B le asociamos la colección de todos los puntos factibles. Y aquí, para cada C y B, todos los puntos óptimos. Eh, sin embargo, la función valor óptimo es una función ordinaria. Aquí el, el, el valor óptimo sí que es un número para cada, para cada problema. No hay, no hay más de uno. ¿vale? Eh, nos vamos a centrar en F y en S. ¿Eh? El estudio que vamos a hacer eh, a continuación va a estar centrada, no olvidemos, F, caligráfica, es el conjunto factible y S, el conjunto óptimo. Eh, bien, por ubicar eh, el seminario y digamos, establecer las fórmulas en un ámbito un tanto familiar, eh, nos vamos a restringir al caso de una colección finita de restricciones, eh, por motivos didácticos y eh, bueno, en las referencias de los artículos que estarán al final se pueden encontrar las posibles extensiones al caso de infinitas restricciones o casos más generales como casos convexos, etcétera. Bien, vamos a presentar una primera ilustración, un primer ejemplo y que además va a aparecer varias veces a lo largo de esta presentación. El ejemplo, eh, ya por ir eh, digamos, bajando eh, digamos, hasta ya un, una situación muy particular, eh, sería el siguiente. Aquí tenemos un problema, dos variables, x sub 1 y x sub 2, es decir, Rn y ahora es R2. ¿vale? Y eh, tenemos tres restricciones, eh, x 1 más x 2, menor o igual que b sub 1. Eh, nos damos cuenta que los miembros de la izquierda, que son los AT, ahí tendríamos un A sub 1, que es el vector de la primera desigualdad, es el vector menos 1, 1. Tenemos un A sub 2, que es el vector de la segunda desigualdad, que es el menos 1 menos 1, y un A sub 3, que sería el menos eh, 1 medio 0. Este lleva un B sub 1, en principio, B sub 2 y B sub 3, que son libres, son los que se pueden mover libremente. Bien, vamos a situarnos en una eh, eh, posición nominal, en, en un punto fijo eh, inicial y en torno a ese punto donde queremos estudiar el problema. Le voy a poner barra para querer decir que es un punto fijo, siempre la, la barra la ponemos para distinguir la de, de la variable genérica y cómo representaríamos el problema tomando como b fijo, b barra fijo, el vector lo vamos a representar así, como es el 0,00, el 0 en R3, lo vamos a representar como 0 sub 3. ¿Y este problema cuál sería? Pues la primera desigualdad es eh, menos x1 eh, más x2 menor o igual que 0. Para representarla, quizá lo más cómodo es dibujar el vector A1, que es el vector menos 1, eh, menos 1, 1, como hemos dicho. Entonces, eh, este vector nos deja un... Eh, bueno, en primer lugar, este sería el a sub 1'x ¿Eh? el hiperplano, si lo hago pasar por el origen pues ya es el que tiene término independiente 0 ¿eh? que es el que voy a dibujar para fijar las ideas como punto nominal y como hemos dicho antes el conjunto de puntos que nos interesan son, como estoy utilizando el menor o igual ¿eh? estos puntos de aquí serían los que cumplen que menos x1 más x2 menor o igual que 0 ahora dibujamos el vector menos a2 o sea, perdón, A, a su 2. Y ese vector determina otro hiperplano y el semiespacio opuesto es el, el que le correspondería. Y ahora vamos a dibujar el que nos queda menos un medio cero, que sería el A3. Y este tiene un determinado hiperplano. Eh, y eh, digamos eh, de, de esta manera. De, de forma que el conjunto que nos dejan las tres restricciones al final sería ¿eh? si tenemos esta hacia acá, esta hacia arriba y esta hacia acá, la intersección me queda exactamente ¿eh? ese conjunto o sea, este ese conjunto sería el conjunto factible cuando el B vale 3, 3, 3 ¿de acuerdo? ¿eh? 0, 0, 0, eso es Estoy viendo el 03, el 000, exactamente. Bien, entonces, en este caso en particular, la multifunción, ahí lo tenéis abajo, f va de R3, porque si yo abro el 000, lo podría cambiar. Al cambiar, ¿lo que pasaría? Pensad que como los AT están fijos, los únicos cambios que se pueden hacer, si los AT están fijos, los movimientos de los hiperplanos producen nuevos hiperplanos que son paralelos al original. Es decir, los únicos movimientos posibles que estoy permitiendo son de esta forma. El, el, si, si cambio el B, así, este puede cambiar así, este puede cambiar así. Pero son los únicos cambios, pero claro, se, el conjunto se puede deformar cuando a medida que, que cambiamos el, el B. Entonces, en este caso la multifunción F va de R3 a R2. Porque aquí en este caso, pues para eh, el, el origen, el 0, la imagen... Es todo este conjunto, de acuerdo de manera que eso es una multifunción. Bueno, eh, cuando el problema entonces tiene conjunto de índices finito, se llama de programación lineal ordinaria. Y cuando el conjunto de índices es infinito, pero la variable finita, o sea, la, la x está en Rn, se llama de programación semi-infinita. Semi -infinita. Lo del semi-infinita es porque el número de variables es finito, pero el número de restricciones es infinito. Eh, nosotros ya digo que nos vamos a concentrar en el caso finito por simplicidad. Hemos trabajado también en contextos más generales, en los cuales, eh, por ejemplo, el, como el, el de la programación semi-infinita convexa, en donde a la función objetivo y a las restricciones le podemos añadir una función convexa. Por ejemplo, al problema que teníamos aquí, le podría añadir más x sub 1 al cuadrado, más x sub 2 al cuadrado, o más x 3 a la cuarta, etcétera. Eh, y a las restricciones también, y entonces se llama, si tiene infinitas restricciones, se llama de semi-infinita convexa. También incluso eh, se puede, eh, digamos, ascender en, en abstracción, en generalidad, permitiendo que el espacio de la variable sea de dimensión infinita, o sea, en lugar de tener desde x sub 1 hasta x sub n, tengamos infinita variable, ¿vale? y trabajemos, eh, por ejemplo, en espacios métricos o en espacios de Banach, en donde entonces los elementos C, A, T, etcétera, son elementos que se llaman que serían del dual, del espacio de partida. Eh, en fin, este del, también se le podrían agregar eh, funciones eh, convexas, bueno, propias, semicontinuas, inferiormente. Son ciertas propiedades que, eh, insisto, no, eh, no las vamos a ver aquí. Eh, digamos se, se escapan de la finalidad de, de este seminario y en, en las referencias que tenemos al final eh, pues se pueden ampliar. Bien, eh, volviendo a nuestro contexto, ahora para estudiar las propiedades que nos interesan tenemos que fijar unas normas porque queremos, eh, queremos medir cómo cambia la X cuando cambia la Y. o cuando, En este caso, fijaos, eh, por eso le llamaba Y, ahora la Y va a ser el B o el CB y la salida, la imagen, va a ser el X que es el punto solución de, del problema, factible u óptimo. Bien, entonces, para poder medir la distancia, tanto en el espacio de partida como en el de llegada, necesitamos unas normas. Y eh, en el espacio de las variables podemos considerar una norma arbitraria. De todos modos, para fijar ideas, vamos a suponer todo el tiempo, imaginaos todo el tiempo todos los resultados con la norma Euclidia, la norma 2, eh, la típica, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Pues, en ese caso, cada vez que veáis su norma dual, sigue siendo la norma Euclidia. ¿Eh? otros casos particulares en los que también se pueden ver ejemplos sencillos eh, si trabajamos con la norma 1 la suma de los valores absolutos su dual es la norma infinito pero imaginaos siempre por simplicidad que estamos con la norma Euclidia y que la dual es también la norma Euclidia de manera que nos imaginamos aunque los resultados son válidos para una norma cualquiera imaginemos que es la norma Euclidia y cómo medimos la diferencia entre un CB y un C'B' pues eh, Miramos la diferencia entre la función objetivo, las dos funciones objetivo. Miramos también la diferencia entre los términos, los B, los términos de la derecha, y tomamos el máximo de las dos diferencias, una especie de norma del supremo. Donde para medir las oscilaciones del C utilizamos la norma dual, que en este caso es la norma euclidia, y para las oscilaciones del B utilizamos la norma del supremo. Es decir, cuando considero un problema y cambio los términos independientes, ¿Eh? si el, el primer coeficiente lo he cambiado en 0,1 el siguiente en 0,3 pues ya sé que la mayor oscilación pues, es lo que voy a tomar como medida de la, de la diferencia entre los parámetros bien se tiene una primera eh, caracterización porque ahora digamos las tres sucesiones que quedan eh, versan sobre las dos propiedades que hemos dicho antes de Lipschitz y Carne para las multifunciones F y S salen cuatro cosas Lipschitz para F, Calnes para F Lipschitz para S, Calnes para S empezamos, la propiedad de pseudo para F para la multifunción conjunto factible a la que nos da eh, este conjunto factible como el que hemos dibujado aquí ¿vale? pues la propiedad eh, esto se puede encontrar en, en un libro, en el libro de Goberna y López, está también al final en la referencia <coughs> hay un teorema que da una serie de caracterizaciones en donde, concretamente, ayer habló Juan de la semicontinuidad inferior y eh, dio una serie de propiedades equivalentes a la semicontinuidad inferior. Algunas de estas las he puesto aquí. Una de ellas, de las que se comentó ayer, eh, era el que eh, tuviera un punto de Leiter el sistema, es decir, que existiera una solución estricta del sistema. Eh, otra de ellas era que el sistema estuviese en el interior del, del conjunto de sistemas consistentes, ...que en este caso será el interior del dominio de la multifunción... ¿eh? ...porque un elemento, en este caso B... ...está en el dominio cuando la imagen... ...aquí la imagen de un B... ...es el conjunto factible... ...la imagen puede ser un conjunto o el vacío... ...si es el vacío entonces el B correspondiente no está en el dominio... ...bien pues... ...todas estas propiedades que se dieron ayer... ...y que resultaban ser equivalentes a la semicontinuidad inferior... ...también... Resultan ser equivalentes a la propiedad de Pseudo-Lipschitz. Y eh, vamos a eh, prestar eh, una atención especial a la propiedad 4, ¿eh? porque es una propiedad algebraica y va, va a ser la que va, vamos a utilizar eh, en esta exposición. Y es o sea, que. Estás es con te finito, ¿no? Todo con finito, todo el rato con te finito. Sí, claro, si no todo esto no tiene no, sentido. Por se sí, por eso se simplifican todas las cosas en el caso finito. Eh, sí, en particular, el resultado, por ejemplo, que se encuentra en el libro está para el caso semi entonces en lugar de la propiedad 4 está establecida en un formato más general pero aprovechando que estamos eh, con t finito adopta esta formulación que es la más intuitiva como vamos a ver ahora eh, Esta formulación lo que establece es que el vector, el origen no esté en la envoltura convexa de los AT correspondientes a índices activos bien, vamos a ver cómo queda esa condición en este caso ¿vale? en este caso, para este problema consideramos la multifunción f ¿vale? consideramos como parámetro fijo el 0,3 es decir, estudiamos el sistema en, en, cuando los términos independientes valen 0 y dentro de todos los puntos factibles que hay me voy a fijar en el origen también el x barra va a ser el 0, que en este caso sería el 0 de R2. Bien, eh, en este caso, ¿cuál es el conjunto que ahí estamos llamando T sub b barra de x barra? Sería el conjunto de los índices de las restricciones. Aquí hay tres. O sea, aquí el conjunto que ahí se llama T, T mayúscula es el 1, 2 y 3, porque tenemos tres restricciones en total. Bien, de esas tres restricciones, ¿cuáles son las que se cumplen con igualdad en el punto X barra? Pues nos fijamos aquí de forma intuitiva, los tres, eh, las tres restricciones pasan por este punto, la cumplen con igualdad, de manera que el conjunto eh, T sub B barra de X barra es exactamente el 1, 2, 3. Las tres son activas. ¿vale? Bien, si las tres son activas, ahora. Vamos a ilustrar el conjunto C sub B barra de X barra. ¿Quién es? El conjunto C sub B barra de X barra tiene... Vamos a considerar los AT con test activos. Los test activos son todos. Vamos a dibujarlos. Tenía ahí, pero los voy a poner aquí ellos solos. Eh, tenemos por una parte el menos, a, menos 1, 1, que era el A1. Tenemos el menos 1, menos 1, que era el A2. Y luego, el A3, el menos un medio, cero. ¿Vale? Bien, eh, con estos tres puntos, eh, lo que ahí se, mmm, se denota con el COM eh, de, de ese conjunto, eh, se vio ayer la anotación, es la envoltura convexa, es el menor convexo que puedo formar que lo contiene, en este caso el triángulo. Aquí, la envoltura convexa, entonces, es el triángulo de estos tres. de acuerdo De manera que, el conjunto C, en este caso, ¿quién quedaría? El C sub B barra de X barra es ese conjunto de ahí. Bien, pues ahora vamos a fijarnos en la posición relativa del origen con respecto a ese conjunto. Eh, y nos preguntamos: ¿el cero, el origen, está o no está? No está, no está. El, el, esta envoltura convexa está completamente separada del origen, eh, de manera que se tiene esa propiedad 4 pero es que esa propiedad 4 es equivalente a, a todo ese listado de propiedades y en particular la que nos interesa, la de pseudolichid, De manera que la propiedad de pseudolipchid se tiene eh, para este valor nominal del parámetro y para este equiparra. Pero es que aún más, ese conjunto desempeña un papel fundamental, eh, por eso he hecho hincapié en esa propiedad, porque el módulo de lichid se puede comprobar el módulo de Litchi, recordar que era aquella medida que cuantificaba la variación, en este caso de los puntos con relación a los parámetros, como el inverso de la distancia del origen a este conjunto. Es decir, aquí, si hay la distancia del origen a este conjunto, es muy fácil, este era el punto menos un medio cero. ¿Eh? Si lo veo en, en, en este caso, la distancia del origen a la envoltura convexa eh, eh, la distancia de aquí a este punto que sería un medio, pues ya sé, eh, sabiendo esta distancia, el módulo de Lipschitz de la multifunción para ese parámetro fijo y ese punto fijo es el inverso, pues 2. ¿Vale? Pues ya sé que esa es la máxima variación que puedo tener eh, en las soluciones factibles eh, eh, cuando modificamos los parámetros. De hecho, se puede incluso ilustrar cómo se consigue este 2, es decir, cuáles son las eh, sucesiones que tengo que considerar para que los cocientes eh, sean 2. Lo voy a ilustrar eh, una vez, al menos en este caso, en este ejemplo. Aquí eh, no es una casualidad que la distancia... Eh, se alcance, del origen a esta envoltura convexa, se alcanza precisamente en el A3. Este era el, el A3. De algún modo, esta va, va a ser la restricción que desempeñe el papel más importante a la hora de conseguir esos cocientes, esas ratios, lo más grandes posible. Modificando esa desigualdad vamos a conseguir la mayor lejanía de los puntos con respecto a la perturbación de los parámetros aquí, en este caso eh, si nos fijamos voy a dibujarlo otra vez para que no se emborrone demasiado si dibujamos de nuevo el conjunto factible y eh, la restricción en la que me estoy fijando ahora mismo es en A3 y eh, esta de aquí era originalmente menos un medio de x sub 1 igual a 0 ¿Eh? el A3 era esa de aquí eh, y la desigualdad me daba menos un medio de x sub 1 menor o igual que 0. Bien, eh, ¿qué pasa si este coeficiente de la derecha, que este es el... Hacia el otro lado la línea. Ah, sí, perdón, perdón, perdón. Sí, perdona. Eh, ¿Qué pasa si eh, el 0 lo cambio por un 1? Es decir, ¿qué pasa si modificamos eh, este B3, eh, lo cambiamos, este sería el nominal, y ahora escribimos la de, por un menos Pongo un menos ¿vale? uno. Si lo cambiamos por un menos uno, ¿qué pasa? Eh, he movido el miembro de la derecha, ¿eh? pensad que fuese una limitación de capital, por ejemplo, dice, bueno, pues yo voy a ampliar el capital en un euro. ¿Cómo me cambian las soluciones? Pues fijaos cómo repercute en la x. Si aquí pongo un 1, la x eh, de aquí, bueno, con la igualdad nos daría x sub 1 igual a 2. La desigualdad, que originalmente sería menos 1, obligaría a que x sub 1 fuese mayor o igual que 2. Luego, si yo cambio en una unidad el b3, el conjunto se, digamos, digamos, la restricción, eh, aquí cuando cambio el B3 por un B3 tilde que valga menos 1, eh, cuando lo cambio de 0 a menos 1, eh, salto en la X dos unidades. De manera que consigo encoger el conjunto factible porque el nuevo conjunto factible, la otra no hace falta ni tocarla. Eh no hace falta ni tocarla. pero moviendo uno consigo el conjunto fácil en cogerlo, eh, de modo que eh, si nos fijamos en este punto nominal, pues la distancia de este punto al nuevo conjunto se hace de dos unidades, frente a la perturbación en los B que era de uno. ¿De acuerdo? Entonces esa es eh, un poco la idea. De hecho aquí hay... Bueno, en el caso en el que tuviésemos una única restricción, claro, en el caso en el que haya una sola, imaginamos una sola... Eh, si esa, esa única restricción fuese activa, es decir, se cumpliera con igualdad en el punto, entonces el módulo de Lipschitz sería, pues claro, comer uno partido por la envoltura convexa de los AT. Si hay uno solo, pues está él solo, es su, es su norma, su propia norma. Cuando hay uno, un solo vector, es la no, uno partido por la norma del vector. Esto también nos da eh, la idea de que eh, coeficientes grandes en la A. Coeficientes grandes en A producen módulos de Lichis pequeños, y eso es bueno, Recordar que módulo de Lichis pequeños significa que eh, distorsiones en los datos provocan pequeñas distorsiones en las soluciones, o sea, un módulo de Lichis pequeño es bueno. Entonces, tener coeficientes grandes en, la, en, en A eh, es importante. De hecho, aquí el detalle, fijaos, eh, mientras que bueno, las coordenadas de A1 y A2 son del... Vale, en un, o sea, uno en valor absoluto, este vector era el más pequeño, es el, el en, en, en norma, digamos. Eh, en este caso, en particular, pues tal y como está, es el que ha hecho, eh, digamos, el que ha provocado que el módulo de lichi sea 2. Estas son simplemente algunas intuiciones. Aquí tenéis un ejercicio, que lo dejo propuesto. Voy a el, el apartado 1 está hecho, es lo que acabamos de hacer. El módulo de Lichi, eh, de la multifunción. Este es el mismo problema que estamos barajando todo el tiempo. Eh. Eh, cuando B barra vale 0 y lo hago en el punto 0,0, 0, eh, es el que, el que hemos calculado aquí que vale 2. ¿Vale? En el segundo apartado, voy a hacer el segundo apartado. En el segundo apartado consideramos el mismo problema, el B vale exactamente 0 y cambio el punto. O sea, en lugar de tomar como punto de referencia el origen, vamos a ver qué pasa. Cuando tomamos, no cambio los B, con lo cual el problema es exactamente el mismo, el conjunto factible nominal es exactamente el mismo, pero ahora tomo como punto de referencia el punto X barra igual 11, 1. ¿Vale? Cuando tomamos como punto de referencia el punto 1, 1, ya lo que ocurre es que el conjunto de índices activos, ¿cuál sería? ¿Eh? Recordar que esta era la restricción número 1. Eh, era esta, esta era la número 1, esta era la número 2 y esta era la número 3. Así que, en este punto, únicamente pasa la número 1. O sea, aquí ahora nos queda como única restricción activa la 1. Entonces, cuando formamos el conjunto CB barra de X barra, cuando formamos este conjunto que era la envoltura convexa eh, de los AT activos la envoltura convexa de los AT activos, como solo hay uno pues es la envoltura convexa de, de la 1 mientras que antes era la envoltura convexa de tres puntos porque antes en el punto de antes había tres restricciones activas aquí hay solo una la envoltura convexa de un punto, pues se queda el mismo queda el mismo y el módulo de Lipschitz, ¿Cuál, ¿cómo quedaría? En este caso, como es 1 partido por la distancia del 0 ¿eh? a esta mortura convexa, el vector A1 es este vector de aquí, que es el menos 1, 1 ¿eh? Y cuando consideramos este único punto ¿eh? como, como conjunto C, su distancia al origen, pues es lo que la norma de ese punto que es eh, el, la norma del menos 1 1 es raíz de 2 de manera que aquí nos queda 1 partido por raíz de 2 eh, exacto, porque la norma de raíz de 2 y es 1 partido por su norma bueno, ¿qué significa eso? que en este punto el módulo de Lichy es más pequeño que en este de aquí la idea es que en este punto en el que la única activa era la restricción a 1 Claro, las que no son activas no desempeñan ningún papel, por eso no tienen ninguna influencia en esta fórmula. No se habla de ellas, como si no existieran. Eh, como estamos haciendo un estudio local de cómo evoluciona el conjunto, pero cercano en un entorno a ese punto, eh, la única restricción activa que tengo es esta. Entonces, la única que moviendo me puede cambiar el conjunto es esta de aquí. Y los únicos movimientos que puedo hacer, eh, como son movimientos desplazamientos paralelos, lo más que puedo hacer es el, encoger el conjunto en este sentido. Encogerlo en este sentido. ¿Vale? Y la ratio sería esa. Por cada unidad que mueva el B correspondiente, los puntos se mueven en uno partido por raíz de 2. Ese sería. Por último, si lo hiciésemos el estudio en el punto 1, 0, en el punto 1, 0. Lo que ocurre, que ese es el apartado 3, es que este punto eh, es un punto de enleiton, es interior al conjunto factible. Ahí no hay ninguna activa, ninguna pasa por él. Ahí se mueva lo que se mueva, el conjunto ni se entera a su alrededor. ¿eh? Pues ahí el módulo de Lichit es cero, siempre en los puntos, por eso en todas las fórmulas. Todas las fórmulas, fijaos, cuando el punto es del desleite, el módulo de Lipschitz eh, es cero. Digamos, no se produce ninguna distancia porque siempre hay puntos alrededor. La distancia a los nuevos conjuntos siempre es cero. Los nuevos conjuntos asociados a parámetros en un entorno eh, es, eh, vamos, contienen, de hecho, al, al punto equiparra. Y el módulo de Lipschitz tiene esa formulación cuando el punto no es del -later, Vale, Luego, en ese punto, el módulo de Lipschitz sería cero. Bien, eh, esa propiedad era la que quería, eh, digamos, ver con un poco más de detalle. Y ahora, por completitud, en las notas, tenéis el estudio de la Calne y también de la propiedad de Lichis para la multifunción S. Pero permitidme que esto ya lo pase un poco más despacio. Ya los ejercicios eh, son igual de sencillos que estos, porque una vez que tenemos... Más deprisa, Más deprisa una vez que tenemos las herramientas y tenemos, fijaos que es todo muy geométrico, muy fácil de manejar porque en el fondo pues, son problemas de programación lineal, son vectores, son conjuntos de índices activos que se determinan enseguida y las fórmulas son, eh, digamos, como vais a ver eh, operativas en el sentido de implementables, incluso en ejercicios en R2 se pueden calcular en, en dos minutos Bien, la propiedad de Kalner tenemos un resultado clásico de Robinson que establece que para una multifunción, multifunción cuyo grafo es poliedral, se tiene siempre esta propiedad. Entonces, es en nuestro caso, no lo voy a probar, eh, es fácil de probar, eh, que el grafo eh, de nuestra multifunción conjunto factible es un poliedro, de hecho, no es siquiera unión finita de poliedro, es uno, un poliedro, y eh, por tanto, la multifunción es siempre CAN. O sea, la carne la tenemos siempre, gratis, en programación lineal. Y respecto del módulo de carne. Eh, Esto lo que os decía, esta fórmula eh, que aparentemente eh, fijaos que las ilustraciones son muy sencillas en R2 uno ya se hace un poco a la idea de qué es lo que hay que buscar para, para encontrar estas cosas o sea, cuando uno se plantea un problema nosotros siempre estamos en la cabeza perturbándolo, eh, nos imaginamos eh, las diferentes perturbaciones que puede tener cada uno de los, de, de los hiperplanos que estamos considerando para con la menor perturbación conseguir la máxima expansión o decrecimiento del conjunto de soluciones, ¿eh? eso es lo que siempre tenemos en la cabeza hasta conseguir encontrar la ratio exacta con problemas tan sencillos como estos a partir de la definición, o sea utilizando la definición de límite superior eh, es muy complicado eh, entonces es importante disponer de fórmulas que digamos con unos cálculos directos eh, no lo produzcan en el caso del módulo de carne eh, digamos la, la formulación eh, fijaos que son siempre distancias del origen a una determinada envoltura convexa pero mientras que en el módulo de Lipschitz era eh, la envoltura convexa de todos los índices activos en el caso del módulo de Kalner eh, se consideran envolturas convexas de unos subconjuntos de índices D que estos subconjuntos de índices ¿cómo se calculan? porque luego hay que tomar el máximo están definidos aquí arriba Parece un poco enrevesado, pero esto es muy sencillo, porque son sus conjuntos de índices activos. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, en esta situación inicial, en la que teníamos una multifunción con el punto fijo 0, 0, y teníamos los tres índices activos, y teníamos, por tanto, los tres AT. ¿vale? Para el módulo de Lichit lo hemos considerado todos y hemos considerado la envoltura convexa total. Para el módulo de Kalmer, no. Eso no vale. Hay que hacer otra cosa. Hay que coger esos subconjuntos. ¿Qué significa eh, esta descripción? Un subconjunto de estos, ¿qué sería? Fijaos, es un subconjunto de índices que me va a permitir seleccionar qué AT considero y cuáles no. Y para considerarlo lo que me tengo que fijar es en lo siguiente. Que exista un D, imaginaos D como el vector que dirige un hiperplano. El que AT por D valga 1 significa que todos los AT estén en el mismo hiperplano, de nivel 1. O sea, digamos, yo tengo que considerar vectores AT que todos estén sobre un hiperplano, sea el que sea, con que exista uno me da igual. Y que todos los demás, todos los demás activos que no estén en ese conjunto, queden estrictamente a un lado. Pero con la particularidad de más, fijaos que como como el 0 cumple la desigualdad, 0 menor que 1, el 0 también. Bien, entonces, por ilustrarlo aquí, cuando tengo estos tres elementos, un posible conjunto de ¿cuál sería? Por ejemplo, el formado, el deformado, por el 1 y por el 2, ¿qué le pasa? Puedo coger un hiperplano que los contenga a los dos, que los contenga a los dos y que deje a todos los demás, aquí solo queda este, al otro, a un lado, todos al mismo lado y además al mismo lado donde está el origen. ¿Vale? Tienen que estar siempre acompañados del origen. ¿Vale? Pues estos dos son de los que me valen. ¿Me vale, por ejemplo, el 1 y el 3? El 1 y el 3, si los quiero poner en el mismo hiperplano, lo tengo, el hiperplano necesariamente tiene que ser esta línea recta. ¿Vale? Pues el restante, el A2, me queda a un lado y el origen me queda a otro. Pues esa elección no vale. ¿Vale? Entonces son elecciones que me dan hiperplanos que me dejan a todos los demás estrictamente a un lado, incluido al origen. Por ejemplo, aquí la elección, las posibles elecciones serían la del 1-2 y la del 1, el solo, y la del 2, el solo. No hay más. El 1-3 no vale, el, el 2-3 no vale. De manera que, como el 1-3 no vale y el 2-3 no vale, el 3 me lo quito de en medio, en el, en el módulo de carne. Y cuando hago estas distancias a estas envolturas convexas, pues resulta que, en este caso, el módulo de Carnet de la F, ¿cuánto va a valer? Como solamente me quedo con la 1 y la 2, la distancia del origen, cuando considero únicamente la 1 y la 2, me olvido de la 3, es 1 y la distancia al 1 es raíz de 2 y la distancia al 2 es raíz de 2. Como tengo que tomar los inversos de esas distancias, ¿eh? cuando considero el máximo entre 1 y 1 partido por raíz de 2, y 1 partido por raíz de 2, el máximo es 1. Bueno, ya digo, eso es, es, luego tranquilamente se puede ver y se comprueba fácilmente que el módulo de Kalmner, en este caso, para ese problema en el que el módulo de Lipschitz era 2, el de Carnes, que es más pequeño, es 1. ¿De acuerdo? Y, una vez más, la clave está en que, fijaos que el módulo de Carnes se, se ha alcanzado prestando atención a la restricción 1 y 2. Esa restricción 1 y 2, que son esta y esta, son las que pueden probarse que eh, si las movemos eh, para... Agrandar el conjunto factible, para agrandar el conjunto factible, ¿eh? si estas las muevo, consigo nuevos puntos que resulta que lo más alejado que están del conjunto original es, si los ves, los muevo en una unidad, pues esto como mucho está desplazado en una unidad también, porque el módulo de Kalnes es uno. Eso es lo que me mide, o sea, el módulo de Kalnes me va a medir cuando agrando el conjunto factible, pensad en las posibles maneras de agrandarlo. ¿Vale? Las posibles maneras de agrandar el conjunto factible. Pues la que produce con el menor cambio en los B, el mayor alejamiento de los puntos es ese. ¿eh? En el que movemos la 1 y la 2 y conseguimos el punto más alejado del conjunto original. Y la máxima ratio es 1. No podemos conseguir más. Bien, pues ya, eh, bueno, está puesto aquí como ejercicio se puede hacer lo mismo, eso ya no lo voy a hacer en el punto 1,1 1 y en el punto 1,0 ¿eh? para comparar con lo que pasaba en el módulo de litchi se puede también, está puesto aquí como ejercicio ver qué pasa cuando la tercera restricción en vez de ser esta eh, digamos, el A3 lo, lo pongo en 0 entonces, claro, el módulo de litchi se hace infinito porque ya meto el cero en, el, en la envoltura convexa y el módulo de Calnet no se entera, no produce ninguna modificación. Digamos un poco por establecer una, una comparativa entre ellas. ¿vale? Bueno, respecto del el módulo de Lichi y el módulo de de DS, esto sí que lo voy a pasar en un minuto. Quedan cuatro transparencias, pero que es solo para que las tengáis. Porque ya digo, ya tenéis toda la notación, todos los ingredientes, y simplemente eh, pues quería mostrar que son eh, propiedades eh, que, de aspecto sencillo, eh, digamos que eh, se establecen sobre problemas sencillos, problemas tan sencillos como estos, e insisto en que eh, pues hasta la fecha estaban inexplorados, es decir, el cálculo del módulo de Lipschitz el cálculo del módulo de Karnel no, no, no estaban. Por ejemplo, respecto del módulo de Lipschitz, que no voy a entrar en detalles porque eh, en fin, por cuestiones de tiempo y porque ya digo, ya tenéis todas las herramientas para leerlo tranquilamente en el material y, y ves que bueno ahí están las fórmulas simplemente comentar respecto del módulo de Lichy, fijaos que siempre juegan un papel fundamental las distancias del origen a envolturas convexas de determinada elección de, de, de elementos de manera que, insisto en que son fórmulas fácilmente implementables, porque son fórmulas que se, eh, bueno, fácilmente, entre comillas, o sea, se calculan fácilmente para problemas sencillos. Claro, en general, eh, mediante un programa de ordenador, calcular la distancia de un punto a una envoltura convexa, si hay muchos puntos que lo generan, tampoco es tan sencillo. O sea, computacionalmente hablando, son problemas eh, complejos. Pero eh, al menos existe una formulación y existe una manera que al menos de forma teórica es implementable. ¿Sí? Y lo que os decía, esta, por ejemplo, esta fórmula eh, sobre el módulo de Lipschitz, que bueno la, la establecimos en un, en un trabajo con un eh, de, bueno de Juan y, y mío junto con un doctorando eh, que tuvimos en su momento, Fa, eh, Paco Gómez, que ya hizo su tesis y eh, Resolvió un problema abierto eh, que había dejado eh, un profesor, el profesor bully en el año 91. El eh, trabajo de Boulis creo que era del 94. Del 94. o Del 93 porque tiene sí, no, no, artículos. Bueno, un problema que quedó abierto, pues eh, lo, lo cerramos precisamente estableciendo la, la fórmula para el módulo de Lichitz de la multifunción conjunto óptimo. Y eh, bueno, aquí tenéis otras ilustraciones. Lo más más reciente aquí, sería el módulo de carne de la, de la multifunción conjunto óptimo, que de nuevo admite una formulación en términos de máximos, de inversos, de distancias del origen a determinadas envolturas convexas y eh, de hecho, bueno, esta, este resultado es un resultado muy, muy, muy novedoso, está de hecho sin, aún sin publicar. Eh, aquí tenemos otra ilustración de los módulos para que se vean digamos, la comparativa entre el módulo de Kalner y el módulo de, de la de la S eh, las ilustraciones eh, guardan siempre las mismas ideas. O sea, en la cabeza siempre tenemos la idea de ver cómo perturbar, eh, cómo, cómo afecta eso al cambio del conjunto factible y al cambio del conjunto óptimo para conseguir con el mínimo cambio en los BERS el máximo cambio en el, en el conjunto factible. Para hacer fallar la propiedad o para digamos, buscar el módulo de ICHI buscamos agrandar y encoger cuando buscamos el módulo de Kalner nos pasamos únicamente en ver cómo agrandar el conjunto factible, que es lo único que, que nos interesa. Aquí tenemos un cuadro de resumen de las cuatro fórmulas que hemos dado. Eh, insisto en, la, en el, digamos la, el paralelismo que hay entre ellas. Son todas inversas de eh, ingredientes donde aparece la distancia del origen a determinadas envolturas convexas, cada una de ellas eh, atendiendo a, cierto, a cierta familia de sus conjuntos de índices activos. Y eh, bueno, ahí tenemos, yo digo, el cuadro resumen de las propiedades y de los módulos de list y de Carnet. Y bueno, finalmente presentar eh, las referencias eh, que hemos hecho hincapié a lo largo de esta presentación. Esto es lo que quería contar. Muchas gracias por vuestra atención.